La Terra, la de medio ambiente y sostenibilidad de Radio Samboy. Buen día, buenos días, una semana más en La Terra, en Radio Samboy. Eh, y hoy, un día especial, Día Mundial de la Mujer, pues hemos querido justamente entrevistar a una iniciativa que ya vino. Hace un tiempo aquí a la Terra y también eh, inauguró eh, las entrevistas de YouTube casi casi de, en el canal de Ecogira Recordar que estamos también emitiendo a la vez en, en Ecogira en YouTube Así que si nos queréis ver las caras podéis escuchar en radiosamboy.cat O si no, buscar en YouTube, buscar Ecogira y ahí nos, nos veréis también Y lógicamente suscribiros al canal y así nos ayudáis a, a continuar tirando adelante Que hoy hablaremos bastante de, de YouTube y por qué, porque entrevistamos a Mountain Waste Collection. ¿Cómo estamos? Buenos días, Jessica. Buen día, estamos? buenos días a todos. Buen día, Víctor. Bueno, aquí estamos. Feliz Día Mundial de la Mujer. Muchísimas gracias y feliz día a todas las mujeres que nos estén escuchando. Exacto. Que, bueno, claro. ya sabemos que no es solo hoy, que el Día de la Mujer es todos los días, pero hoy especialmente felicidades a todas. Exacto, sí, eh, correcto, todos los días son Día Mundial de la Mujer, o han de ser, eh, sí, a, o ha sí. de ser así, y, pero sí, exacto, muchas felicidades a, a todas, porque realmente, bueno, comentábamos justo antes de, de entrar en antena, ¿no?, la, la importancia, o sea, es, la Terra es un, un espacio de, y EcoGira también, ¿no?, en YouTube, son espacios de, de medio ambiente, eh, que, bueno, presentados por un humilde servidor hombre, pero eh, realmente el... El sector de, del medio ambiente es un, ¿no? es un sector muy marcado por, por la mujer, ¿no? Hablábamos justamente de, de bueno, en Mountain Waste Collection nos comentabas, ¿no? Que, que, que, el, que hay un el, los porcentajes de hombres y mujeres. Sí, el porcentaje de mujeres es más alto. Sí que es verdad que ahora últimamente vamos contando con más hombres, que es guay también, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, el porcentaje de mujeres es más alto también porque, bueno, vienen con niños... En niños sí que no hay diferencia, hay tanto niños como niñas, eh, pero sí que es verdad que somos más mujeres. De hecho, la Junta de Mountains está formada por tres mujeres. Ahora mismo, hoy solo puedo estar yo porque somos mujeres trabajadoras y algunas tienen mucho trabajo y hoy estoy en representación de las tres y sí, sí, somos muchas mujeres. Sí, sí, qué guay, qué guay. Eh, sí, como decíamos, ¿no? Eh, eh, y, y eso se extrapola también al, al resto de, de, del sector que, que, bueno, como comentamos en, en un, en un vídeo que también de, sobre el sector eh, laboral de, del sector... No, del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se, se encuentra distribuido? Pues justamente el, el porcentaje de mujeres es un 60% y también lo vemos ref, eh, reflejado en, en la universidad, ¿no? En la época universitaria, como también el 60% de, de alumnas son, son mujeres y un 40% queda, queda de hombres. Por lo tanto, el empoderamiento de la mujer dentro de esta emergencia climática es, es, es principal y es muy importante. Eh, y, y creo que, que era importante también destacarlo un día como hoy, que siempre lo destacamos. ¿eh? Aquí en la Tierra ya sabéis, y, y, lo, y los que sois seguidores desde, desde el inicio, ya veis que siempre vamos manteniendo la, la paridad entre hombres y mujeres y, y lucho por ello también, para, para que entrevistemos a tantos hombres como, como mujeres. Y si ha de sobresalir alguno, que sea siempre mujer respecto, respecto a hombre para mantener también la dinámica de, del sector, ¿no? que hay más mujeres que hombres en, en nuestro sector pero bueno, okay. estamos en este día que todo el mundo hoy habla de ello pero como decías, estos los días y, y hoy yo quiero pues, sobre todo lógicamente hablar de la importancia de la mujer pero también hablar de Mountain Ways Collection y de todas las novedades, recordamos eh, que ya os entrevistamos, ¿cuándo empezasteis a, a caminar por, el, por nuestros montes, podríamos decir? ¿no? Nunca mejor dicho, pero, sí, sí. pero bueno, saber, si, si te parece, para situar un poco a la gente, explicar aquello en cinco palabras sobre, para que la gente recuerde qué bueno. es Mountain Wage Collection y luego ya entremos también a hablar de las novedades y de todo este camino okay. que hemos hecho. Bueno, pues eh, como ya comentamos la otra vez, nosotros somos una asociación de vecinos que nos juntamos cada 15 días para salir a la montaña a recoger basuraleza, que se le llama, ¿no? Eh, es basura abandonada por los incívicos. Eh, entonces, bueno, sí que es verdad que hemos crecido mucho, muchísimo en este año, ha cambiado todo mucho. Eh, de hecho, voy a aprovechar para decir que hoy, Día Internacional de la Mujer, eh, tenemos un stand en, la, en Ciudad Cooperativa, en la Plaza del Casal, eh, donde tenemos, bueno, pues ahora te contaré que tenemos cositas que hemos ido haciendo este año cosas recicladas, cosas de madera, cosas de cristal y bueno, donde damos a conocer la asociación a los vecinos para que, bueno, pues se unan a nuestras salidas incluso pues colaboren ¿no? con estas pequeñas cositas que tenemos que las vendemos pues, para financiar nuestros gastos entonces, bueno, te cuento, ¿hemos crecido? pues hemos crecido mucho hemos creado sinergias nuevas eh, ya somos oficialmente asociación eh, asociación sin ánimo de lucro eh, entonces bueno eh, ya podemos contar con un poquito más de amplitud de actividades porque anteriormente pues no había m, mucha liquidez y ahora pues sí podemos hacer eh, talleres hemos hecho bastantes actividades en estos dos meses últimos que llamamos del 2022 si miráis nuestro perfil de instagram veréis que hemos hecho actividades muy divertidas y muy chocantes también. Y bueno, pues eso, hemos hecho sinergias nuevas, hemos ido aprendiendo, porque cuando uno se mete en este mundo, tienes que aprender de los demás, ¿no? No, no somos pioneros, hay otras muchas asociaciones, como has comentado antes, la gran mayoría eh, movidas por mujeres. Entonces, bueno, nos fijamos y como aquí no hay, digamos, competencias, eh, aprendemos mucho de los demás, ¿no? Y pues hemos aprendido a hacer cosas con cristales, cosas muy bonitas, eh, cristales que recogemos de la montaña le damos una segunda vida, ¿no? Aquí tenemos un lema que es eh, reusa, reutiliza, recicla y aquí hacemos mucho eso, ¿vale? Tanto con cristales como con madera, o sea, el que se acerque a ver nuestro stand eh, va a alucinar porque tenemos aquí lámparas hechas con madera preciosas, ¡hay que pasar! Eh, tenemos, sí, sí, tenemos llaveros hechos con plástico reciclado. Eh, entonces, guay. bueno, pues eh, son cosas que al final te llenan, ¿no? Porque a los niños los ves que disfrutan cuando vienen y, y eso es una generación, como hablamos la otra vez, que todavía no sabíamos por dónde íbamos a tirar, <risa> hemos tirado por eso, ¿no? Por comentarles a ellos que, bueno, pues son la siguiente generación que tiene que cuidar del planeta. Sí, sí. Comentabas... Y disfrutamos mucho. Sí, sí, sí, la verdad que, bueno, o sea, ahora entraremos a este detalle. Eh, comentabas el stand estaréis eh, delante de la plaza de, del, del casal y del y mercado de la cooperativa vamos ¿no? exacto justo delante del mercado de cooperativa en la plaza del casal eh, estaremos vamos? hasta las 3. vale o sea que todavía estamos los que nos tres. están oyendo ahora no se que pueden nos están oyendo van justillos pero pueden llegar pero pueden llegar si <ríe> si sí, sí, los rezagados llegarán llegarán perfecto sí, sí, perfecto hasta las vale vale no porque... hay... La ofrenda de flores a la figura que hay aquí en, en frente de la biblioteca, también mm. estaremos ahí en representación de la asociación. Ay, muy y, bien. No, por eso, por eso terminamos a las tres, porque a las cuatro tenemos otro concurso. Hay otro acto. Sí, sí, la verdad es que es un día, bueno, lo han, lo han explicado también los compañeros de, de, la, de la mañana, ¿no? Y la Mónica, es un día realmente repleto de, de actividades, actividades y, sí. y que, es, que es increíble también ahora a, la, a, la, a las 12, uh, ¿no? El, o sea, justo yo he entrado para aquí y me he quedado con ganas de verlo pero que también están haciendo todo, todo una un, ¿no? el, el, un, una danza he visto que estaban preparando y, y todo sí. un discurso que, que bueno me quedo con ganas de, de verlo pero había que venir a, a, a aquí a, a, a grabar sí, sí. y perfecto eh, comentas entonces en el stand hasta las 3 podemos ir a ver has comentado lámparas de madera He entendido bien? Sí sí sí lámparas de madera, Ay, preciosas. Mía. Pero como con madera sí. eh, recuperada también dijéramos que se madera recuperada sí tenemos también otra entre las muchas colaboraciones que tenemos mm. eh, tenemos una colaboración con un muchacho que se dedica a hacer eh, pues esto pues lámparas o todo tipo de cosas con madera reciclada madera que nos encontramos en la montaña o palets de madera. Se pueden hacer muebles, se pueden hacer lámparas, se pueden hacer decoraciones. Entonces, bueno, pues eh, lo conocimos a través también de Instagram y pues hemos iniciado una colaboración. Eh, también viene a nuestras bueno. recogidas, viene a colaborar con nosotros y entonces, bueno, hemos hecho esta colaboración de todo lo que él hace, pues nosotros también lo tenemos en el stand. O sea que no solo eh, Mountain West Collection, no solo recoge la leza como he comentado, ¿no? toda esta basura que encontramos en, en la montaña, sino sí, que además habéis dado un paso más y ahora sí. le estáis dando un segundo uso, estáis reciclando Toda esta, to, toda, toda esta eh, basuraleza que encontráis, Exacto. ¿no? Con, por ejemplo, madre mía, yo nunca habría pensado en, en que con un, que un con un pale abandonado o con un, ¿no? O sea, se podría mm. llegar a hacer una lámpara o, o un sí, estuche sí, sí. o cosas pues así, ¿no? Como una cajita, comentabas. o Bueno, pues Realmente... como sé que tú no te puedes eh... pasar, te pasaré fotos, ¿vale? Para que lo veas y, y bueno, ya te digo que de todo, todo puede tener una segunda vida. Eh, de hecho, no sé si lo, lo habrás visto, pero lo publicamos también. También tenemos otra colaboración con unos chicos que hacen eh, llaveros o figuras o posavasos eh, con plástico reciclado. El plástico de los tapones de las botellas, tipo A. Esto que uh -huh. no se debe de usar, lo tengo aquí porque lo tengo, pero no lo debemos de, de usar. De ejemplo, lo tienes de ejemplo. Esta botella no de plástico de la tienes de ejemplo. Exacto. Este taponcito... Pues con esto hacen llaveros, por ejemplo, posavasos, eh, macetas y con ellos tenemos una colaboración que nos han mandado unos llaveros muy bonitos que dicen eh, There is no planet B, no hay un planeta B, tenemos que cuidar este porque no hay otro. Y esta es otra de las colaboraciones que tenemos. Qué guay, eh, tenemos guay. también con marcas, marcas así un poco más conocidas. Eh, Relevo, por ejemplo. Relevo es una empresa que hacen bolsas de plástico de basura. Eh, plástico reciclado. Le compran el plástico a los invernaderos de Almería, por ejemplo. Eh, un problema también que es muy grave y, y es poco conocido, ¿no? El plástico de los invernaderos. Eh, cuando no está muy deteriorado, ellos se lo compran a los invernaderos y hacen bolsas de basura. Entonces, esto es muy importante porque es un gesto que hacemos todos cada día en casa. Sí, sí. Todos tiramos la basura. Entonces dentro de que tirado, eh, cada, cada cosa en su sitio, eh, por, sobre pero... todo, además, además el siguiente punto que te iba a decir es que las tienen de, para diferentes cosas, es decir, la del orgánico, la del plástico, una amarilla para el plástico, una marrón para el orgánico, luego tienen la verde para la normal, y entonces es, es lo que te digo es un plástico que es reciclado y reciclable. A la vez que estás tirando la basura, no estás generando otro nuevo residuo. Uh -huh, bueno, exacto, le estás pues dando estas, un ejemplo, segundo uso a. Eh, exacto, exacto. Economía También circular es, que hablamos. Eh, economía circular, muy bien, muy bien. De aquello de que el residuo de uno sea el producto del otro e ir cerrando Ahí estamos. el círculo. No, estar, y ojalá eh. se fomentara más esto porque hay muchas posibilidades eh, de fomentarlo, muchísimas. Uh -huh. Muchísimas que se pierden en el camino. Sí, sí, qué guay. Mm. Eh, yo, yo solo un apunte que si no, no, no me quedaría tranquilo que es el hecho de que sobre todo cuando las bolsas de la orgánica es que sean compostables, siempre hay que mirar eh, que, sí. que sean compostables, que no usemos las del súper o que no sean de plástico, porque no. luego, bueno, para hacer el abono con el que se hace luego la, la orgánica, pues nos crean nos sí, sí. crean problemas ¿eh? que pueden ser de color marrón pero sobre todo que sean compostables pero que sean compostables <ríe> exacto sí sí sí sí, sí. sí, sí. bueno eh, qué guay pues madre mía muchas muchas colaboraciones también muchas muchas además bueno, es, lo sí, que, sí. es lo que te digo de aquí sacamos mucho mucha chicha digamos porque luego eh, queremos hacer talleres con los niños porque bueno todos conocemos cómo son los niños y al principio no le hacía mucha gracia lo de ir a la montaña y recoger basura pero les tienes que dar no les tienes que dar algo más y entonces, este año nos gusta mucho el haber crecido tanto porque tenemos esa posibilidad ¿no? de hacer talleres. Eh, estos chicos uh -huh. del plástico vendrán a hacer un taller que tienen las máquinas, las traen y hacen directamente el llavero en el momento. Ay, qué Esto lo publicitaremos, nos tenéis que seguir tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube, que tenemos canal de YouTube también, ¿eh? coméntalo. seguirnos sí, sí, suscribiros sí. y ahí eh, pondremos cuándo será ese taller, que es muy interesante. para encontraros... también ponemos Mountain Waste Collection, ¿no? Mo mountain Correcto. Waste Collection, col ¿no? En inglés. <risa> es que el esto de ser tan internacionales ahora como sí, sí. todo el mundo utiliza, ¿cómo se llama? Anglicismos, ¿no? Sí, exacto. Pues eso. Nosotros bueno. nos hemos puesto un nombre así muy. Sí, sí. Pues... sí. Bueno, el que el que no acabe de encontrarlo, que sepa y nos está escuchando en la radio, que sepa que en el canal de YouTube aparecerá escrito y luego también en la descripción. Y, y luego, bueno, como hicimos en la otra entrevista, también incluso el logo en la portada, o sea que no, no hay pérdida. Y, y los enlaces podemos ponerlos también en la descripción, los enlaces a las distintas redes sociales, y así en, en, el, en el YouTube de Cogira pueden ir al YouTube de Montaiguage Collection sin sin problema. <risa> Muchas Así gracias. Que nos, que nos y también estáis en LinkedIn, he visto, ¿no? Sí, sí, sí. En, estamos en, en, en todas las redes sociales estamos. O sea, aquí nadie se puede perder esto porque además, bueno, es que yo también eh, a través de mi empresa también tengo otra colaboración. Aquí será por colaborar, que no quede. <ríe> Entonces, claro, es interesante también estar en LinkedIn, bueno, porque todas las empresas están ahí, eh, entonces, pues, es interesante estar ahí y estoy con mi empresa, ya te digo, que nos hacen también una colaboración, entonces, pues, bueno, por ahí publico también todo, las quedadas, publico después de las quedadas las fotos y demás y nuestros vídeos súper guays que hacemos de cada recogida sí. y, bueno, pues, eso, estamos en todos lados. Yo animo, animo a, que os, a que la gente se suscriba también a vuestro canal de YouTube, que os sigan en Instagram y en, y en Facebook y, bueno, y, en, y en LinkedIn y, y que no se pierdan ninguna, eh, ninguno de estos nuevos talleres que vais a, a tirar adelante, que se están, se están cociendo, ¿no? Eh, sí. Como también a, a esta salida quincenal, ¿no? Va a ser muy divertido lo que viene. Si lo que sí. había ha sido divertido, lo que viene va a ser todavía más. Madre mía. Y, y bueno, también me comentabas, claro, entiendo que todo este camino, o sea, entre todo este año os habéis ido formando, decías también que ya por fin, que es una gran alegría también, porque hay que decir que, que, que, que, que en este país la burrocracia muchas veces nos come a, la, a los proyectos y a las asociaciones o, o a las ganas de hacer cosas, a veces la, ¿no? Me digo, burocracia con doble R, okay. eh, sí, sí. Adrede. <risa> Eh, pero que ya habéis conseguido ser asociación, que, eh, sí, entidad sin ánimo de lucro, como comentabas, Exacto, que, sí, sí. que es un gran paso también, que es lo que os permite, supongo, también poder evolucionar a, a hacer todas estas colaboraciones, ¿no? Pero, Exacto, pero, sí, pero, porque bueno, ay, cuando sí, sí. no eres entidad, pues al final es una persona física que está moviendo cosas y, y bueno, hay quien te tiene en cuenta y hay quien no te da tanta importancia. Entonces, bueno, por eso y por otras muchas cosas de burrocracia, que la llamas tú, correcto, eh, pues hay que, al final hay que claudicar, hemos claudicado y ya somos oficialmente asociación sin ánimo de lucro, evidentemente. Todo lo que vendemos, que la gente no se piense que aquí hacemos ni cobramos ningún sueldo a nadie, todo esto es eh, aparte de nuestros trabajos y es uh -huh. altruista no hay ningún interés lo que ganamos por ejemplo de lo que estamos vendiendo hoy en el stand y lo que hemos vendido en otros stands lo invertimos pues en guantes bolsas pinzas todo el material eh, material para hacer talleres por ejemplo los niños vienen y si pintamos unos um, carteles ponemos rotuladores ponemos pintura todo eso hay que pagarlo claro uh -huh. entonces pues de las ventas que hacemos la gente dice ay es que esto claro reciclado no te ha costado nada me ha costado el trabajo y el tiempo que he dedicado a hacerlo y uh -huh. ya no es por lo que cueste, sino porque nos estás ayudando. O sea, estás Exacto, ayudando a gente sí. que hace algo altruista a poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, eso y las manos de la gente que viene es lo más importante, siempre. Yo siempre digo que sin las manos de todos los que vienen los sábados no habría aquí nada. Seríamos sí. dos personas recogiendo basura, ya está. <ríe> y ahora es un gran proyecto. Eh, con un montón de, de colaboraciones y de sinergias que, que realmente cumplen el, el lema que también aquí siempre, siempre decimos, ¿no? Que, bueno, o sea, por un lado decimos la frase de Captain Ship, ¿no? Que los, son los pequeños cambios, los que, ¿no? Los petits cambios son poderosos, los pequeños cambios son poderosos, son los que cambian realmente el mundo. Y con estos pequeños cambios pues, que comentabas, ¿no? De estas pequeñas sinergias, este... Tapo, ¿no? Este, como decía, ¿no? Con, con un tapón de una botella de agua puedo hacer un llavero para, para no perder las llaves, que además, ¿no? Con el lema este de sí. no, no, hay, no hay planeta B, solo tenemos un planeta y hay, y, hay que, y hay que salvarlo. Y, ¿no? Que son, son estos pequeños cambios, pero además, con estas sinergias, además, ¿no? Sumáis para, para multiplicar aún más en ese cambio. Y realmente es lo que dices, es que dos personas yendo a, a, a, a recoger la basuraleza, pues no dejáis de ser dos personas, pero ahora con, siendo entidad y, y con más gente que se sume, y espero que con, entre, con esta entrevista aún sumemos a, a más gente, a, tanto que venga hoy a, a, al stand que tenéis en, en la Plaza de la Cooperativa, hasta las tres recordamos, así que correr para allí, luego está en YouTube la entrevista, la podéis, la podéis recuperar allí si queréis, pero Exacto, correr... Sí, sí, yo ya te digo que como estoy aquí en la radio no, no, no puedo ir, pero guárdame, guárdame. Y luego ya, ya, hacemos, ya hacemos números, pero, pero sí, Exacto. sí, me. <risas> Todo lo que explicas lo encuentro súper chuli. Y si no, ya vendré a, a, al próximo stand o así, que no hay, que, ahí no hay problema. Pero Además, mira, sí, sí. Te, te diré una cosita. Uh -huh. Ayer me pasó, bueno, me ha pasado varias veces, ¿vale? Pero como lo tengo muy reciente, eh, ayer me pasó al ir a sacar al perro aquí, en la, aquí al lado del barrio, me encontré un señor que estaba recogiendo basura. Y mira, y yo es que no puedo, fui a darle las gracias, a agradecerle lo que estaba haciendo, ¿no? Y le comenté, digo, mire, es usted vecino de por aquí, y me dijo, sí, y digo, mire, es que tenemos una asociación. Y me, sor me sorprendió y me, me gratificó que me dijera que nos conoce, que nos sigue. Eh, lo que pasa es que bueno, él trabaja los fines de semana y no puede venir. Entonces lo que hace es, eh, cuando sale con su perrito, recoge. Entonces Ajá. soy consciente y me lo dice mucha gente que esto pasa. Y, y esto también me, nos gustaría darle voz a esto. ¿no? no solamente somos una asociación que nos juntamos cada 15 días, sino que al final... Eh, creamos esa conciencia y hay otras personas que, bueno, pues si salen un sábado a caminar a la montaña, llevan una bolsa en el bolsillo y recogen. Y eso también es muy de valorar y es muy de agradecer, ¿vale? Porque, bueno, eso posiblemente antes no pasaba, ¿no? Y si pasaba, pasaba poco. Entonces, al final, pues el estar nosotros ahí ha hecho que mucha gente que no lo veía tome conciencia. Sí, sí. Visibilizáis un problema. Era, estamos. Exacto. De hecho, bueno. Una de las acciones que hemos hecho este fin de semana eh, ha sido precisamente visibilizar esa basura que hay y que a lo mejor porque está en el suelo, como vamos mirando hacia adelante o vamos mirando hacia arriba o vamos mirando el móvil, muy mal, eh, no nos damos cuenta de que hay esa basura. Entonces hemos hecho una actividad este fin de semana eh, en la cual hemos recogido muchísima basura de los garroferos, la riera y todo esto pero gran cantidad de ella la hemos colgado de farola a farola en el parking de los garroferos. Para que se vea, porque parece ser que cuando está en el suelo, debajo de los coches o entre las hierbas, no se ve. Entonces, a ver si así conseguimos que se visualice eso y que se utilicen las papeleras que hemos instalado. ¿vale? entonces sí, sí. bueno eh, Esperamos que notemos algo de resultado ¿no? y es una de las actividades, por ejemplo, que hacemos. Ha sido muy divertido este sábado, atar botellas a una cuerda y colgarlo de farola a farola. Nos lo pasó pasado muy bien. Y bueno, el sábado que viene tenemos que quitarla. Ahí dejo la nota, que lo vamos a quitar, no se va a quedar ahí, no os preocupéis. Sí, sí, es una campaña para visibilizar la, ¿no? la cantidad de... Sí. De, de basura, que, ¿no? que la, bueno es la frase que comentabas también en la, en la entrevista anterior, no si, a, si has venido con la bolsa de patatas llena de patatas o con la botella mm. llena de, de bebida, no ya sea cola o sea agua o, lo que, o el refresco que sea, eh, llevarte la vacía a casa pesa mucho menos. ¿no? Y ya incluso puedes, puedes chafarla o comprimirla. Mira, te voy a contar una cosa que es posible, que muchos de los que nos estén escuchando igual la hayan visto. Eh, bueno, tengo aquí esta pegatina que hemos ideado, pone aquí a gente especial, ¿vale? Eh, una, una lata con una mano. Hemos ideado también otras pegatinas que las hemos ido dejando en diferentes sitios de la montaña, las hemos ido pegando donde hemos encontrado basura. Y la pegatina dice, ¿llevas tu cartera? ¿Llevas tus llaves? Y entonces abajo dice, ¿y llevas tu basura? Entonces, esto es una cosa muy importante, ¿verdad? Que nadie se deja el dinero, ni se deja las llaves, ni se deja el móvil, ¿a qué no? Pues, mm. si te tomas una Coca-Cola o te comes una bolsa de patatas fritas viendo la montaña, que a todos nos gusta hacerlo, mmm, si la llevabas cuando iba llena, que pesaba más, cuando estaba vacía, llévatela también. No la dejes por ahí. Entonces, bueno, si localizáis eso, también que sepáis que hay un QR por el cual podéis ir al perfil nuestro de Instagram. Ah, perfecto. Mira, <risa> yo había visto la pegatina, pero no había leer el, el QR. En la sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Léelo, que así nos sigues. <risa> Aunque yo espero que sí. tú nos sigas desde hace sí, tiempo. Sí, sí, bueno. yo sigo desde, desde el principio. Sí, me falta el LinkedIn, el LinkedIn no lo sabía. No, ah, pues sí, luego te busco. Luego. Sí, sí. Y bueno, pues entonces animamos, bueno, vuelvo a insistir otra vez, ¿no? Vol a, a animar a todo el mundo a Instagram, a YouTube, a Facebook, a LinkedIn, eh, que os sigan, Mountain Wage Collection. Los vídeos, la, la verdad, de YouTube son muy cortos, muy, muy entretenidos. Y visualizas mucho lo que decías, ¿no? Este impacto, este impacto que generamos cada uno de nosotros de forma individual, ¿no? De, ay, yo si dejo mi, eh, un cigarrillo aquí, no pasa nada. O si yo dejo el papel del caramelo no pasa nada, pero luego tu cigarrillo, tu caramelo, tu bolsa de patatas, tu botella, tu, no sé, todo eso acaba haciendo que llegues a un vertedero en vez de a la montaña, ¿no? y, y realmente vi, eh, con vuestros vídeos que son muy cortitos, visualizas súper rápido la cantidad de basura suelta, y, y, la, bueno, y los camiones que se llegan a, a llenar en un, un sábado un par de horas, que, que también... Me gusta mucho lo que me comentas, ¿no? Que Mountain Waste Collection ya no es solo una asociación de, de, ¿no? de, de personas de, de, ¿no? de vecindario que es que se han juntado para sacar al perro y ya aprovechan para recoger, sino que ya es una asociación grande con proyectos, con talleres, y no solo eso sino que os estáis transformando en un movimiento, ¿no? Que como te comentabas Exacto. con el, el señor que recoge el, el, ay, que, que recoge sí. el perro y, y, y, sa y saca Exacto. la basura, me he liado. Exacto. Que recoge la basura y saca Bueno, cana. todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. No, sí, sí, es verdad. Además, como comentabas antes, ¿no? el tema de las colaboraciones y las sinergias, eh, precisamente, voy a aprovechar también para dejarlo aquí, para animar a la gente. Eh, tenemos un proyectito con otra asociación, eh, en este caso están en Madrid. Eh, el nombre es un poquito más en español y mucho más literal, se llama Enmienda Limpia tu Mierda. Ojo con el nombrecito. ¿vale? Eh, bueno, eh, esto es una chica, mujer también de Madrid, eh, que se dedica a limpiar el río Manzanares, que por cierto está eh, inundadísimo de toallitas y todos estos desechos que la gente tira por el váter que no ha de tirar. Uh -huh. Y bueno, tenemos una iniciativa, eh, se van a hacer recogidas simultáneas en Bilbao, en Madrid, en Valencia, en Barcelona y en Málaga. Entonces este, ese día abandonaremos un poquito de la montaña, vamos a ir al río. La tenemos aquí al ladito también. Sí, sí. Y vamos a ir al río, vamos a limpiar todos los espacios. En, tenemos la suerte limpio. que caminando por la montaña podemos llegar al río en esta ciudad. Es uno de, de los Exacto. privilegios que tenemos. Exacto. Entonces, ese privilegio tenemos que cuidarlo, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, será una recogida muy grande, va a venir muchísima gente. Vamos a empezar a publicitarlo en breves, pero aprovecho aquí también, pues para publicitarlo un poquito. Uh -huh. eh, aprovechando que estamos hablando de sinergias y colaboraciones, eh, para el 21 de mayo, en principio... Eh, será el día de la recogida Para y, de, bueno, la pues fiesta eso. mayor de San Boy Pues mira, no había caído en ese pequeño detalle, gracias Víctor sí, sí. Pero sí, sí, es verdad eh, Lo publicitaremos, supongo que también hablaré con el Ayuntamiento A ver si nos meten en la revista también aprovechando el tema de la fiesta mayor Y bueno, eso, que va a ser multitudinaria, que va a ser muy divertida Y que invito a todo el mundo a que se aventure a venir a conocernos al menos Y a sí, limpiar un poquito el río pues nos animamos eh, a, a venir el 21 de mayo porque creo que es la mejor forma de celebrar fi la fiesta mayor que eh, visualizando el, el, el, el problema que tenemos de basuraleza en nuestro municipio y mejorando nuestro propio río, o sea, qué mejor forma de celebrar la fiesta de tu ciudad que ayudando a que sea más respetuosa, no solo ser respetuoso con el medio ambiente, sino respetar a tu propia ciudad es mantenerla limpia también, o sea que, que es, que es un, una, gran, una, una gran idea y, y, y además, como dices, ¿no? Eh, a la vez en muchas ciudades y capitales. Que... Sí, exacto. Seguramente haremos directos de Instagram eh, todos juntos, Madrid, Bilbao, Málaga, todos en, en directo, con lo cual va a ser algo pues, mucho más divertido. Habrá mucho más, eh, pues esto, mucho, mucho más organización, mucho más de todo, porque bueno, no es una recogida aquí de dos horas. Esta va a ser pues seguramente una excursión de toda la mañana. Y bueno, pues esto, será divertido, habrá actividades y demás. Sí, sí, qué guay. Y luego yo también quería comentar en de estas colaboraciones que hacéis, una que, que a mí me llamó por la atención porque la encontré en unas jornadas de formación a nivel de, de toda España, que yo estaba ahí trabajando tan tranquilo y de golpe empezaron a ponernos, bueno, en, una, ¿no? en aquella jornada a nivel de, de éramos representantes de, de toda España y, y nos empezaron a poner casos de, de éxito y nos pusieron solo tres. Pero uno de ellos era Mountain Wage Collection, que me llamó mucho la atención porque dije, si son de mi, ¿son de mi pueblo, y, y, y que era con bueno, una formación sobre ecólatras, ¿no? Sobre esta figura de, de lo de ¿no? un, un ecólatra, ¿no? Que, que la... Bueno, explícanos, explícanos. Qué, bueno, qué... Te explico, te explico. Sí, precisamente eh, bueno, me, me alegró mucho que me lo comentaras. Eh, tú eres uno de los culpables de, de inicio de nuestro éxito, del inicio de nuestro éxito porque es verdad que el año pasado con la entrevista eh, notamos un subidón también de tanto de seguidores como de afluencia y bueno, pues esto, eh, Somos Ecolatras es una plataforma en la cual todas las iniciativas como la nuestra se pueden registrar, pueden registrar pues sus iniciativas o sus quedadas y bueno, pues a través de ellos puedes tener un soporte eh, te ayudan en cuanto a pues organización si tienes alguna duda ellos te dan alguna guía y después pues si necesitas material pues simplemente te registras ahí, eh, recibes un, unos votos, de pues nosotros por ejemplo lo hicimos con la gente nuestra, de nuestra asociación, registré la iniciativa y les dije a todos, ir a darle me gusta, que, a ver si... Y oye, nos mandaron material que, oye, yo estoy súper agradecida, pues no llega a ser por ellos, el año pasado hubiera sido mucho más duro. Eh, a nosotros nos encanta, además los seguimos en Instagram y nos encantan todas las iniciativas a las cuales dan soporte, no puede ser más adorable todo o sea una, unos chicos, una asociación que hace zapatillas con pelotas de tenis, o otros chicos que hacen colchones con plásticos recogidos del mar, eh, cuartos urbanos, eh, bueno eh, no puede ser más adorable esta iniciativa de tener una plataforma donde puedas tener soporte incluso estas sinergias que comentamos no eh, muchas uh -huh. salen de ahí yo no me meto en internet a buscar eh, según qué qué actividades ni qué cosas, porque no tengo tiempo ni para lo mío, imagínate, <risa> para otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, sí. a través de ellos, pues, eh, hemos descubierto muchas iniciativas. Me gusta mucho, ya no solo por iniciativas, sino para ir a mirar, ¿no? Y conocer qué asociaciones, qué movimientos hay en, en, el, en, en España, por ejemplo. Uh -huh pues animamos también a, a la gente porque también entiendo que la gente que esté pensando en arrancar proyectos así de activismo también les puede les puede interesar, ¿no? El ¿cómo, sí, sí, más, sí. has dicho que era somos ecólatras, ¿no? Somos ecólatras, sí. Pues pues perfecto, los apuntamos también para ver posibles entrevistas aquí en la Terra, para ya que dices que son sí, así sí, de interesantes, pues de ahí pues puedes sacar tu mucho mucha chicha <ríe> para aquí también, sí. <ríe> Perfecto, pues se nos va acabando el, el tiempo. Eh, yo recordar que estáis en el stand en Ciudad Cooperativa hasta, la, hasta las 3. Hasta las 3. En, en la plaza delante del mercado y delante de, del centro cívico del casal. Eh, luego vais a la ofrenda floral de la que hay también en la biblioteca de también de Ciudad Cooperativa, en el Monumento a la Mujer, porque recordamos que estamos en el Día Mundial de la Mujer y por lo tanto felicitar a, a, a, a, bueno, a todas las que formáis parte de Mountain Way's Collection, como también a, a todas las mujeres que, no, que nos estén oyendo. Eh, luego, quien no pueda acudir... A, a vuestro stand que, recu o, o, que recuerde que os puede seguir igualmente por Instagram, por Facebook, eh, por LinkedIn, por YouTube, en vuestro nuevo canal de YouTube a suscribirse todo, todo el mundo que nos esté viendo o nos esté oyendo. Eh, buscando eso, Mountain Waste Collection, lo pondremos también por aquí por aquí abajo, en la descripción y eso lo, lo podréis tener. Y que en el stand, pues tenéis todos estos nuevos productos reciclados, ¿no? los llaveros, las lámparas, las, las cajitas, bueno, un montón de cosas que, que la verdad que, que interesa ir a ver, como también cuando vayáis por la montaña, eh, buscar esas pegatinas con el código QR para recordar ¿no? que llevamos el móvil, llevamos la cartera y también nos llevamos nuestra basura, que no quede la montaña sucia, ni siquiera la colilla, que recordemos que si Colón fumara, sus colillas todavía las tendríamos en la montaña, se Exacto. fumara con, con las colillas que tenemos actualmente. ¿eh? Con las Porque... colillas de hoy en día, ¿eh? seguramente fumaba, pero no con las colillas tío. Sí, sí, que es otro, ¿no? otro genocidio que estamos haciendo ahí con las colillas, que bueno, ahí y ya sí. es otro tema que madre mía, a mí me, me arde el cuerpo. Eso es otro eh, pues, tema, sí, harina sí. de otro costal que se le Exacto, dice. sí, sí, sí. Y nada, eh, agradeceros, agradeceros todo el trabajo que hacéis. Eh, la verdad que me encanta esta evolución que habéis hecho en, en, desde que os entrevisté, que no hace mucho tampoco, era un, un añito si llega y la, fue en la, en la temporada pasada en la, la sexta temporada de la tierra ahora estamos en la séptima y madre mía todo lo que lo que ha evolucionado Mountain Waste collection que es que es una, una gran alegría y, y a seguir a seguir creciendo a seguir crece, creando sinergias a seguir sumando para, para multiplicar para hacer todos esos pequeños cambios que cambian que cambian el mundo ¿no? y la verdad que, que muchas gracias, gracias daros las gracias a vosotros también ya lo he comentado antes pero sigo sí, pienso lo mismo el año pasado nos disteis un gran empujón eh, y supongo que este también va a ser otro gran empujón eh, seguro que estando en el stand ahora no estoy porque estoy contigo pero seguro que ahora vendrá alguien y me dirá ¿te he escuchado la radio? y he venido, seguro, seguro. y nada pues espero que el año que viene todavía eh, hayamos crecido más, si es que es posible esperemos que sí y ya sabéis que cuando queráis pues la, la tierra también es, es vuestra casa así que estáis invitados cuando queráis a, aquí a Radio San Boy, y bueno y al canal de Youtube de Cogira, lógicamente también que este, con la pandemia hemos hecho esta duplicidad de, de programa sí, sí, sí. a la vez de televisión y radio ¿no? radio sí, y televisión sí. ecogira <ríe> inglaterra sí, sí. pues nada. gracias y, y estáis todos a... invitados a venir cualquier sábado que no tengáis nada que hacer a recoger basuraleza exacto y quien no y, y si no como tarde el 21 de mayo nos vemos todos para fiesta mayor en el río exacto. <ríe> un abrazo fuerte <ríe> otro para vosotros gracias